En esta ocasión, vamos a mostrarles algo de lo que es la inventaria de Kim Fish. Bueno, eh, para mostrarles primero, ingresaron pantalones, ejemplo, pantalones de Risto, pantalones livianos, secados rápido, están muy buenos. Había poco material en el mercado y este ingresó con muy buena calidad, con muy buena terminación y súper cómodo. Tenemos este modelo que es con Risto. Tenemos este modelo que viene con telas Patel, lo cual lo hace súper cómodo porque son elastizados y se ajustan a, a, a cualquier persona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 eh, y viene un azul más oscuro a ver, esto es un micropolar, es súper abrigado, súper cómodo y liviano ya que estamos mostrando campera les mostramos también lo último la campera intermeable y rompe viento viene con todas las costuras termoselladas, súper intermeable, súper cómoda, liviana no ocupa espacio se puede poner en cualquier valija en cualquier bolso de pesca a la está muy buena muy buena terminación muy buena calidad clásicas remeras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 algunas gorritas con bueno, ajuste en la nuca y con elástico que ahora se usa un montón, ya es súper cómodo y molesta por ahí un poco menos. Así que, bueno, cualquier cosita que necesiten, cualquier producto que en ellos nos consulta nos escriben, tienen nuestros datos. Así bueno, nos esperamos.